La antroposofía es la ciencia del espíritu que, que es generada o creada por Rudolf Steiner, ¿ya? que eh, dentro de, la, de las primeras pautas que él pone es que el ser humano es un ser ternario. ¿ya? ¿Qué significa ser un ser ternario? Que tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. ¿ya? Anteriormente en la historia de, de la humanidad, se consideraba que el humano era un ser ternario, ya hasta el concilio Ecuménico de la iglesia católica en el año 869 después de Cristo, el concilio de la iglesia católica dictamina que el ser humano es un ser binario que posee un cuerpo y un alma y que para acudir a su espíritu o tener comunión con su espíritu tenía que ser bautizado por la Iglesia Católica. Por lo tanto, todas estas formas, teorías, filosofías que no estaban dentro de la Iglesia Católica quedaron de una u otra forma castradas de su espíritu. ¿Ya? Por lo tanto, de ahí también parte esta base de pensamiento científico en el cual vemos que eh, el ser humano puede tener sentimientos, tiene un cuerpo físico y hasta ahí llega lo que es educación y lo que es medicina. ¿Ya? Entonces, Rudolf vuelve a vincularnos con esta eh, idea o con esta realidad de que el ser humano es un ser que está compuesto entonces por sus tres cuerpos. ¿ya? Para, para Rudolf, las etapas de la vida se van a ir dando en, en un ritmo y en un ciclo de siete años. Cada siete años va a ocurrir algún hito importante. ¿Ya? Entonces, tenemos también esto que llamamos los septenios, ya que es desde de, de donde nos vamos a enfocar.